Muy buenas, amigos instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video de valor, aquí en este parque hermoso. Me escapé de aquí de un servicio y me estaba acordando del de, eh, tema de hoy. El tema de hoy básicamente es tú como trabajador de, una, de un oficio de, de bricolaje vinculado al aire acondicionado puedes también trabajar con internet. Esta es, digamos, la, eh, la premisa de hoy. Y me acordaba de cuando empezaba que muchas personas allegadas a mí y no tan allegadas eh, tenían un, un, un, un pensamiento crítico en cuanto a que nosotros, los instaladores de aire acondicionado, por el solo hecho de ser eh, personas del sector eh, que está fuera del sector tecnológico en su gran, en, en su gran mayoría, eh, no tenemos las aptitudes o la, o la capacidad para aprender a vender por internet ...y para poder aportar desde, de, desde Internet nuestro saber hacer. A mí me dijeron muchísimas veces, pero bueno, pero si tú eres un instalador... ...eres un trabajador de, de, de muy técnico de oficio, de bricolaje... Eh, ...no tienes nada que hacer en el sector tecnológico... ...no tienes nada que hacer dentro de Facebook, de redes sociales y nada. Esto a mí en su día me tocó mucho la moral, eh, me empeñé, cabeza dura... ...y aprendí y vi que tampoco era tan difícil... ...y por eso también los animo con este video... A que, eh, ...a que entren en este, mundo, en este mundo, porque les va a cambiar la vida... ...o sea, van a poder vender por ustedes mismos eh, los servicios de Internet... ...los servicios, perdón, de aire acondicionado a través de Internet... ...sin tener que depender de ningún almacén, de ningún almacén o gran superficie... ...o tienda grande que los subcontrate... ...es decir, van a poder vender sus propios servicios, ¿no? A mí me decían que por el hecho... ...esto me, me, me afectaba mucho en su día, porque decía... ...cómo puede ser, si yo soy un instalador como cualquier otro trabajador y puedo aprender yo a vender por internet, puedo aprender a usar a internet y las redes sociales y lo que en principio parecía algo imposible o algo lejos, eh, la verdad que fue bastante más fácil de lo que esperaba y por eso es que yo con este video los animo a que entren ahí, a que eh, se involucren con internet, con las redes sociales, que aprendan cómo se manejan estas herramientas para difundir su oferta de valor y que eh, el hecho de ser un trabajador de aire acondicionado de la instalación del aire acondicionado sea una barrera, un tope para el progreso en cuanto a su propio bienestar y a la capacidad de poder vender por ustedes mismos. Eh, nosotros, desde como cualquier otro sector del trabajo, podemos y debemos estar en Internet, podemos y debemos utilizar estas herramientas digitales que son las que en el siglo XXI van a... a a acaparar eh, todo y no podemos quedar afuera. Y no podemos dejar que nadie nos diga que no podemos eh, o que no debemos pertenecer al sector tecnológico por el solo hecho de ser trabajadores de temas de reforma, de temas de fontanería, de electricidad, de aire acondicionado, trabajadores de toda la vida. Nosotros también tenemos y debemos participar del sector tecnológico y debemos también ofrecer nuestro servicio a través de Internet. Por eso yo hago estos videos, para animarlos a que entren ahí, a que aprendan a utilizar estas herramientas digitales y puedan a través de, de esto eh, poder conseguir esos nuevos clientes que no están llegando a día de hoy porque siguen ustedes eh, trabajando como en el siglo XX, digamos, siguen ustedes intentando eh, llegar a la gente a través de folletos o del boca a boca, cuando a día de hoy la única forma de tener una, un goteo constante de clientes que lleguen cada día a nuestro negocio es a través de las redes sociales, a través de Google, de Internet, y eso es lo que nos da la tranquilidad de trabajar cada día todo el año, no solamente en verano, sino tener también eh, trabajo ...todo el año en invierno también... ...para aquellos eh, arquitectos y reformistas... ...que en verano van muy sobrepasados... ...y necesitan hacer los trabajos... ...fuera de temporada... ...nada más este video... ...era un poco para animarlos en este sentido... ...no, no se dejen... Este, ...maltratar... ...no se dejen digamos... Eh, que no, ...no creáis que sois menos... ...que nadie a la hora de, de entrar en el mundo de internet... ...y espero que... ...este pequeño granito de arena les anime... ...al igual que yo a cambiar la vida por completo, a vender, a tener una tranquilidad económica importante gracias a poder generar mis ventas a través de internet sin depender de nadie y poder ser el autogestor de mis órdenes de trabajo. Les dejo un saludo grande y nos vemos en el próximo video.